Los amigos Duartianos Eso es así, bienvenido De la República de Duarte Eso es así, permíteme bienvenido Antes de pasar a los temas darle las gracias a Dios plenamente Por la oportunidad que nos brinda De compartir con todos ustedes Bienvenido, 1813, un 26 de enero Nace Juan Pablo Duarte y 10 Hijo de una importante familia de, Específicamente su padre eh, Un ciudadano español Juan José Duarte Rodríguez Y Manuela diez su madre Duarte, un joven, un emprendedor, un luchador, 1813, nace, pero siempre con ese sueño y esa visión de poder ser el padre de la patria. Libertad para este pueblo que él tanto amó. Bienvenido, ¿eh? Excelente. Tú sabes que eh, además del padre de la patria, Duarte es esencia. Sí. Sí. Juan Pablo Duarte no es la historiografía, que si la libertad, sino lo que él representa, además de sus acciones, de su ideario. Sí. Duarte se forjó la nacionalidad en base a, a un sentido ético, sí. a una práctica de fe en la nación, la nación que no existía todavía, sí. y él la forjó. Y ese es el verdadero valor, la frugalidad, el equilibrio, la moral. Entonces, ese es el Duarte que vive en el corazón de todos los dominicanos. Muchas veces se critica que si lo quieren idealizar mucho, que si lo quieren eh, poner como un santo inalcanzable. Sí. No, pero Duarte late cada vez que se necesita una, una guía, ahí está Duarte. Porque cuando usted, por ejemplo, anda buscando gente ético, ahí está Duarte. Cuando usted está buscando personas con fe en algo, en la nación sobre todo, ahí está Duarte. Y cuando usted anda buscando una gente honesta, recordemos que Duarte recibió unos mil pesos Oro, que era una, una fortuna en aquel entonces, cuando tuvo que ir a cumplir con una misión a Baní, sí. que no lo gastó porque no se puso de acuerdo con Santana, él gastó 173 pesos sí. de esos mil y devolvió 823, la mayoría lo devolvió. Sí. Y ese gesto, mucha gente hoy día le llaman que es un gesto de gente bobo, sí. sin embargo es un gesto honesto. Honest, de honestidad, que nos debe servir de guía para los dominicanos. Esa sí. es la esencia que le da la razón de ser a la República Dominicana, real y efectivamente. Bienvenidos de esa manera con reconocer los niveles de honestidad, el sacrificio hecho por Juan Pablo Duarte para lograr nuestra independencia 1813, recordar cada día en los corazones de los dominicanos y dominicanas el natalicio de Juan Pablo Duarte, debe ser nuestro compromiso cada vez más. Precisamente como tú dices, honestidad, compromiso, entrega, dedicación. Y en estos tiempos Juan Pablo Duarte es un emprendedor un hombre que emprendió por la independencia de nuestro pueblo, que debe ser recordado cada día más en los corazones de los dominicanos y dominicanas. Precisamente en conmemoración de ese natalicio, eh, lo que es el Instituto Duarteano estuvo llevando a cabo una importante ofrenda floral en conmemoración del natalicio. Para tales fines nosotros pudimos conversar con el, el presidente del Instituto Duarteano, Wilson Gómez, donde pudimos escuchar la impresión del doctor Gómez. No solamente eso, ¿Cómo están todavía vivos esos valores y esa esencia de Juan Pablo Duarte? Vamos a compartir con todos ustedes esta interesante conversación. Doctor, saludo para Enfocado, la conmemoración de un natalicio más del Patricio Juan Pablo Duarte. ¿Qué significa esto para el Instituto Duarteano? Bueno, sin duda que es una fecha de gloria, una fecha extraordinaria, una fecha singular dentro de las efemérides de la República Dominicana. ...por cuanto eh, se produce el advenimiento... ...de quien en definitiva resultó... ...el dominicano más elevado... ...el referente humano... ...de mayor significación... ...y quien encarnó... ...el sentimiento patriótico... ...de ahí que este es un día... ...que promueve la reflexión... ...la reflexión por una patria mejor... La reflexión porque se asuma el compromiso de privilegiar el interés nacional como quiso Duarte, de dejar de lado los intereses particulares, pero además de poner por encima de todo el bien común. Por eso es que Duarte es una referencia importante para todo hombre de este pueblo y particularmente para los políticos. Él dijo que la política no era una especulación, que era la ciencia más digna y pura de ocupar las inteligencias nobles. Duarte estaba convencido de que él tenía que hacer esfuerzo por inculcarle valor a su pueblo, a la juventud, porque él sabía que el valor, la parte... ...de compromiso moral... ...de compromiso patriótico... ...se iba a constituir en la larga... ...en la garantía... ...de la existencia de por vida... ...de lo que se proponía conquistar y conquistó... ...la independencia nacional... ...la soberanía... ...la libertad... ...la autodeterminación, por tanto... ...nosotros tenemos que ver en ese Duarte... ...ese ejemplo... ...y además darnos cuenta de lo que es capaz la juventud... ...cuando se propone un proyecto, cuando se disciplina... ...y cuando echa a andar ideas grandes... ...nadie podía suponer que Duarte podía conseguir... ...convertir nuestra nación en Estado... ...en el momento en que él lo hizo... ...cuando la principal ciudad era la capital... ...y estaba delimitada por la avenida Mella... ...la Palo Incado... ...lo que es hoy la avenida del puerto Camaño de Ño... ...la calle Las Damas... ...¿quién podía imaginar... ...que de ese pensamiento, de esa acción... ...iba a surgir un Estado... ...fue Duarte el Grande... ...y por eso... ...los mayores... ...conservadores como Santana, Bobadilla... ...y ese grupo... ...nunca creyó en el proyecto de Duarte... ...y él consiguió para siempre, la libertad de los dominicanos. Doctor, ¿entiende usted que hoy en día nuestra sociedad valora y reconoce el esfuerzo de Juan Pablo Duarte? ¿O entiende usted que nuestros símbolos patrios todavía viven en los dominicanos? Mire, yo pienso que sí, solo que hace falta formar a las nuevas generaciones para que lo valoren más. Hay que formar en la escuela, hay que desarrollar la educación moral y cívica, la educación ciudadana. Si no se hace un esfuerzo de formación, no se aprecia en la medida en que tiene que apreciarse esa conquista, esos valores. Ahora, cuando usted ve que la juventud se va a un lugar emblemático como la plaza de la bandera, que precisamente resalta y realza la bandera nacional, la bandera de Duarte, y hace reclamos y demanda, ¿verdad?, y emplaza esa juventud no improvisa, es precisamente apoyándose en el ejemplo de Duarte. Y muchas de las cosas que estamos viendo hoy, consecuencias de actuaciones impropias, por ejemplo, ¿verdad? Mayor esfuerzo por transparencia, eso no es porque quiere este o quiere el otro, es que hay un emplazamiento de un sector importante de la población que está observando. Y esa juventud se inscribe dentro del proyecto de Duarte. ¿Usted no vio lo que pasó cuando se quiso sacar en un ensayo el escudo nacional de la bandera? ¿Cómo explosionaron las redes sociales? Es porque en ese pueblo, en esa juventud vive Duarte y vive la patria. Muchas gracias, doctor.